Mi nombre es Gustavo Segre, estudié Economía, Licenciatura en Administración, soy Contador Público en Brasil, y la idea de esta charla, y por supuesto agradezco eh, la invitación, es explicarle a los jóvenes estudiantes por qué, y los no estudiantes también, por qué eh, alguien en una coyuntura tan complicada como la de Argentina le va bien, en tanto a otra gente le va mal. En un mundo que está cambiando tan rápidamente en función de las comunicaciones y la tecnología, ¿cuáles son las características que tiene que tener el profesional del futuro para poder estar dentro de un mercado que cambia rápido? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos por delante? El hecho de ser mejor, ser diferente, ser productivo, buscar la productividad como un camino absolutamente sin retorno para poder competir no solamente con personas y empresas que están en nuestro país sino también con empresas que están en otros países y lo que vamos a explicar es la ley del 5 y el 95 ciento que son técnicas de mejora de competitividad eh, por ejemplo como ser comandante del propio vuelo por la vida de un profesional empujar algunas vacas carmelita como le digo para sacarnos y romper paradigmas y sobre todo el espíritu de entender que si a alguien le va bien y a otro alguien le va mal, lo importante es saber qué es lo que hace el que le va bien, qué no está haciendo el que le va mal. Trabajar por objetivos, medir esos objetivos, entender que la vida profesional es una vida de permanente capacitación. Y vamos a terminar con la fórmula de agregación de valor, donde el conocimiento se suma a la habilidad, se suma a la adaptabilidad, y las tres, los tres ingredientes se multiplican por la actitud, que es lo que hace la diferencia entre el buen profesional y el no tan bueno. Yo creo que tiene que estar en todos los ámbitos, eh, no solamente en la universidad pública, sino en las privadas y en algunos centros de empresarios, porque muchas veces el empresario va por su intuición y no tiene una capacitación o una especialización eh, académica que lo hace empresario. Pero es importantísimo el tema de la, de la universidad pública, primero porque el, el nivel de la universidad pública es excelente en todo ámbito y en, todo, en la gran mayoría de los países, pero sobre todo porque eh, la cuestión académica es una cuestión generalmente vinculada a lo teórico. Y lo que nosotros vemos con nuestras conferencias es que esa teoría se pasa a la práctica. Le muestro a los participantes, por ejemplo, cómo los cambios tecnológicos destruyeron un montón de compañías, algunas de ellas que eran líderes a nivel mundial y que acompañaron la tecnología pero no la aplicaron y que hoy no existen más. Entonces, el ámbito académico es el soporte para cualquier desarrollo empresario y sobre todo cualquier desarrollo como país. Y es importantísimo que el alumno en una universidad pública tenga el lugar que merece en una sociedad que precisa de él. Es, el, es la no adaptación a un cambio tecnológico. El ejemplo que doy en las conferencias es Kodak, que en 1975 inventa la máquina digital, no la utiliza porque entiende que la sociedad no la va a comprar. En 1998 tenía 180 mil empleados, 95% del mercado mundial de fotografías y hoy prácticamente no existe más. Entonces es un cambio tecnológico que no está acompañado por un acompañamiento del empresario, del ejecutivo y del profesional que pueda entender que el cambio es algo más. Pero dos datos que hablan por sí solos. Según la Universidad de Barcelona, 50% de los trabajos que hoy conocemos en 10 años no existirán más. Y según el Banco Mundial, los chicos que hoy tienen 8 años de edad, el 80% de ellos van a trabajar en empleos que no existen. Ese es el desafío. Y los profesionales tienen que romper paradigmas, tienen que tener visión sistémica, tenemos que interpretar que el mercado es muy dinámico y que en la crisis de 1929 en los Estados Unidos demoró un año para llegar al mundo y la crisis de la subprime en 2008 llegó un segundo después al mundo. De eso se trata. Yo creo que es la suma de, de muchas, pero aplicamos en estas conferencias, y por eso el nombre, aún estamos a tiempo, nosotros somos y hacemos nuestro propio futuro. Yo le doy a, a los jóvenes y que participan un desarrollo de un proyecto profesional. Los contrato y les puedo pagar muy bien en mi empresa que tiene sede en seis países en el mundo. Pero para eso necesitan características. Por ejemplo, tres idiomas, saber de proyecto de comercio exterior, interpretación de lo que pasa en el mundo dentro de la geopolítica y estamos en condiciones de pagar un sueldo muy bueno en dólares inclusive. La gran mayoría no tiene esas atribuciones, con lo cual no es que falta trabajo, falta gente capacitada para el trabajo que se viene, y eso es lo que quiero reforzar.